Y ahora ya estamos en comunicación eh, desde eh, la Tecnópolis, ahí en la localidad de San Martín, pegadito a la General Paz, porque se está desarrollando, como veníamos diciendo más temprano, el segundo encuentro de periurbanos y congreso científico. Y bueno, ahí, ahí está con nosotros eh, una compañera acá del INTA, Agustina Castro. Ella es veterinaria, investigadora del IPAF, Región Pampiana. Y nos va a contar, nos va a ser como cronista de esta, de esta jornada, lo que estuvo viendo, lo que, la expectativa, lo, lo que se viene. Agustina, bueno, gracias por estar en contacto. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Acá Nazario, Silvio y bueno, y yo que soy tu compañero que ya me conocen. <risa> Bueno, un gusto, un gusto compartirles. ¿Cómo este está pasando? Este ¿Cómo, qué, ¿Qué estuviste viendo? ¿Qué estuviste presenciando? Mira, eh, la jornada de hoy arrancó temprano, esto de las 9 y media, 10 de la mañana, con una primera mesa, un, mesa, un panel eh, de, de personas referentes sobre la temática del Eje 2, que era la convivencia entre ciudades y sistemas agropecuarios, eh, predominantemente extensivo la jornada de ayer trabajaron temas eh, bien vinculados a sistemas intensivos uh -huh. hoy la jornada se atraviesa por, por problemas más de sistemas extensivos eh, uh -huh. eso fue lo que pasó, lo que sucedió en el primer momento de la mañana casi hasta el mediodía eh, participaron cuatro moderadores y moderadoras dos eh, residentes en sus temáticas eh, donde se trabajó fuertemente el modelo eh, productivo de, agroecológico eh, como un modelo que pueda dar respuesta eh, a, estos, a estos conflictos en, en los bordes entre los, las ciudades y, y los ambientes rurales. Eh, después hubo un pequeño cortecito, un momento de café, de encuentro, y ya eh, más eh, de, de pasado el mediodía pasamos a otro momento que fueron eh, mesas eh, de taller, donde en pequeños grupos, no tan pequeños, de 30, 40, 50 personas, eh, con un moderador, se, se discutieron ya más puntualmente algunos contentos para poder dar respuestas a, a diferentes problemáticas que atraviesan los periurbanos. Uh -huh. Y bueno, hay, hay mucha gente, digamos, más vinculada a la ciencia, a la universidad, eh, a los institutos de investigación, el CENASA, digamos, está orientado, a, digo, para que el oyente sepa, está orientado a, a ese público. Eh, mañana va a haber feria. También para feria de productores, de, de feria franca o, o lo que es comercialización alternativa o, o feria para que cualquier oyente lo, lo entienda. Va a haber también, eh, hoy, hace un rato cuando hablábamos con una compañera de la SAPSI que va a haber un encuentro de, de mujeres eh, rurales. Así que es bastante completito. ¿Vos cómo, cómo estás viendo tu sensación personal, digamos, y de, la, de los compañeros que están ahí? Eh, hoy es una jornada, esto salió en uno de los talleres, eh, una jornada más bien técnica-científica, un poco política también, pero eh, con un componente bastante técnico, científico y ¿sí? sobre todo se da en esto de, de quiénes, quiénes son las personas que, que están eh, exponiendo y comentando en, en las mesas paneles, mm. y sobre todo también por los participantes. ¿no? Eh, ya mañana va a tener otro otro tinte, otra este, como otra impronta, porque como bien decías, va a haber feria, un espacio de feria, entonces esperan que, que las organizaciones de productores y productoras puedan acercarse a, al espacio, ¿no? al encuentro de Periurbano. Uh -huh. eh, pero bueno, esto es una sensación que hoy es un, es un día más bien técnico, científico y, y un poco político. Y de lo que vos estuviste presenciando, escuchando, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué es lo que, eh, como investigadora, como técnica, qué es lo que... Vos pensás eh, que, que hay que trabajar, o lo que más eh, te, te llamó la atención de este encuentro? Eh, eh, hay, bueno, como mucha, obviamente se ponen en tensión la problemática del acceso a, a recursos indispensables como, como la tierra y el agua, eh, pero también se están recogiendo muchas demandas que vienen de la sociedad, ¿no? Eh, de los jóvenes y, de, de, nada, y de, de la sociedad en general. Entonces, eso mostraron muchísimo, sobre todo en el panel de la mañana que fue más bien esto que te decía, más técnico scientífico un montón de datos y de publicaciones que están hechos con, con, con familias productoras, desde tema que hicieron en el laboratorio, ¿no? Eh, que han recogido estas problemáticas y alternativas a respuestas, ¿no? Ese, esa discusión y, y esa información que está bien está recabada y que y está accesible eh, como insumo para empezar a disputar acciones eh, desde el Estado. Eso yo creo que ha sido como el componente, poco menos desde la mañana, eh, que más más me llamó la atención y que más se resaltó, ¿no? Toda esta evidencia que existe de, del desastre de este modelo productivo, las consecuencias que está dejando, eh, de todos sentidos, sociales, eh, ambientales, de salud, eh, y bueno, ¿no? Y la agroecología como un modelo que, que pueda dar respuesta y que está dando, ¿no? Sobre todo, que ya existen muchos que existen muchas experiencias, que existe mucha evidencia y que es posible. Ya ahora está sucediendo otro, otra mesa, otro panel, que es más de políticas públicas, pero bueno, ahí no te puedo decir mucho porque arrancó hace un ratito y yo estoy afuera hablando por teléfono. Sí, recién estábamos hablando de políticas públicas, Silvio eh, estaba mencionando varias cosas. Eh, uh -huh. que, en, este, en el caso de, de, de, del cordón nuestro, del periurbano de La Plata, como que la falta de políticas públicas, sobre todo del municipio, pero también sí. la necesidad de que, de, de, de, de que las organizaciones trabajen junto, entre, con, entre ellas obviamente, pero también con el Estado para tratar de ordenar eh, el territorio, cosa que también surgió mucho ayer, eh, porque eso lleva, eh, él decía, y si no, eh, Silvio te lo va a aclarar mejor, hay mucha gente que está vendiendo su, su terreno ahora, en estos días, como que puso en venta toda su... Su su, su quinta no sería su terreno, no, no su terreno. No su posición, su posición, claro, porque no, hay, no tienen no tienen la propiedad claro. de la tierra y esto está pasando sí. mucho. Bueno, eso es un poco lo que está sucediendo ahora en, la, eh, en una de la, la, las posiciones que se están dando que, bueno, resaltaban un poco esto: no los conflictos por el cambio del uso de la tierra, eh, que es algo que sucede y cuando sucede ya no da tiempo a, a generar alternativas o vueltas atrás, o es mucho más complejo. Eh, y bueno, uno de los consensos en los que salió en el taller, eh, en el espacio del taller en el cual participé, era, bueno, justamente eso, ¿no? Por un lado, seguir fortaleciendo espacios participativos, ¿no? De, de, de discusión de estos temas, pero también, eh, no solo una participación simbólica, como muchas veces se da, sino también es ocupar espacios de, de decisión, ¿no? Eh, eso, eso resultó como... Es algo que venimos discutiendo, trabajando y escuchando, pero que salió con muchísima fuerza, ¿no? Bueno, todo bien con ocupar espacios, pero necesitamos ocupar espacios que también este, se tengan en cuenta y que se pueda decidir en base a los intereses de, de la agricultura familiar, ¿no? Bien, y ahora ahora tenés un, creo que estás por coordinar un taller, ¿verdad? Ya lo coordinamos ah. a la mañana, con eh, el taller de, de acceso al agua y a la tierra, esto que te decía que salió muy fuertemente lo de, uh -huh. lo de los conflictos que se dan por, por el uso. Está pasando una, un grupo de estudiantes de una escuela. Sí, porque está, está lleno, está, Tecnópolis, les Les comentamos que hay, está lleno de, de, de escolares hermoso, eh, los días hermoso. de semana. de primaria escuelas. Sí, eh, que van a visitar el, el predio porque es muy, muy bonito de visitar. Hay muchas atracciones para, para las niñas. Y hoy está explotado, aparte del día está espectacular, porque bueno, no hace mucho calor, pero hay un sol hermoso así uh -huh. que está lleno, bueno eh, un poco retomando lo, lo que traía eso que decía, eh, me perdí, pero bueno que en el taller se, se discutió muy fuerte esto de, bueno lo, los cambios, también en, y los conflictos que se dan por en, en los diferentes usos de la tierra, y cómo eso se va transformando, ¿no? Se va a lo largo de, de, del, del, del tiempo, digamos, ¿no? Y... Eh, Después, algo que salió muy fuerte, esto que les contaba, lo del tema de la participación real, por decirlo en el espacio de, de decisión, ¿no? uh -huh. sobre todo de política. Bien. Eh, Compañero, Silvio. No, no, me, me gustó esto lo del debate de participación política, porque es el lugar donde generalmente se toman las decisiones y no vemos re representatividad de, de, del sector de la agricultura familiar. Eh, en todo lo que tanto de provincia, de nación, municipio en todos lados, siempre como decimos nosotros vulgarmente, el hijito de fulano va a hablar que nunca conoció, como si tuviéramos nosotros, los productores no tuviéramos, no tuviéramos voces uh -huh. Uh -huh. yo creo que uno de los grandes cambios que se viene en el sector es eso la voz de los productores en los diferentes espacios municipales uh -huh. provinciales y nacionales y eso también trajo consigo la organización de los productores. Claro. Yo creo que la Argentina hoy debe ser uno de los pioneros en organización en lo que tenga que ver con la producción para el consumo interno. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y eso se va notando. Eh, en este tipo de actividades, por ejemplo, es muy lindo el debate que se arma. Eh, bueno, lamentablemente, por el tema de trabajo, nosotros no hemos podido participar. Pero es... La verdad que a mí me encanta participar en esos lugares. Sí, eh, bueno, uno, hoy uno, un compañero que participó en el taller decía eso, bueno, preguntamos no cuáles habían sido como las motivaciones y el interés de, de venir, de dedicarle el tiempo a, a compartir una jornada, un día eh, acá en Tecnópolis y, y él dijo, bueno, yo pensaba que me iba a cruzar con, con organizaciones de productores y quedamos, ¿no? Un poco como, bueno porque no no pudieron asistir ahí y le dijimos que bueno mañana iba a ser el, el espacio de feria no pero pero sí la idea de estos eventos es que sean un espacio de encuentro donde no solo de encuentro a, a nivel eh, bueno eh, de acompañarse no en, en, en espacios de lucha también pero sino que salgan, que surjan ideas eh, ideas que cada vez se generen redes eh, más más ricas para poder llevarlas a cabo en cada uno de los territorios y como vos decías en cada uno de los espacios, municipios provincias y obviamente también con el Estado Nacional Bien Agustina, bueno, ¿qué es lo que queda? ¿Queda algo pendiente de aquí hasta el final? Sí, sí, sí, sí. Eh, es una jornada larga, bueno ahora está este, como les contaba, la mesa panel de, de políticas públicas, en realidad el nombre es escenario crítico y perspectivas y políticas públicas, este era un poco más amplio, pero bueno, era, era mucho más específico de, de políticas, y a las cuatro empieza otro empieza otro, otro espacio de taller, eh, y también al unísono eh, una mesa temática donde se va a trabajar el tema bien específico de ordenamiento territorial en periurbanos productivos y la parte de comercialización, es como que sean espacios de, comercialización, de en el, Bien. En la panel. O sea, hoy es un día bastante cargado. Sí, muy cargado, sí. Y mañana sigue con muestra, feria y también otros sí. paneles. Sí, lo que mañana no va a suceder son los talleres, uh -huh. los espacios de trabajo brutales, pero como que se lleva mucho, te va a llevar mucho la atención este el espacio de feria, ¿no? Para poder compartir ahí. Eh, y conocer quien no conoce productos de la, de la agricultura familiar. Bien, bueno, hay una cronista, se podría ser una movilera prácticamente, Agustina Castro. Eh, gracias eh, Agustina por, por esta comunicación y volveremos a hablar eh, para temas más específicos, claro. más de tu, de tu competencia, <risa> eh, eh, tu experticia, eh, volveremos a hablar en otro momento. Dale, dale. Eh, yo siempre recontra a disposición y eh, bueno, les mando un abrazo, un abrazo grande. Muchas gracias. Muy bien, pasaba Agustina Castro que nos hacía un panorama, nos pintaba un panorama de lo que está sucediendo ahí en Tecnópolis en el encuentro, segundo encuentro de Periurbanos y Congreso Científico de Periurbanos hacia el consenso en el año 2022. Vamos a una pausa musical y ya estamos... Atando cordones. La voz, La voz de lo que no se, se, se, ve. se ve. Tu herencia y tu raíz.